Bueno, estamos acá en lo que es la colonia municipal, en el Día del Agua. Acá estamos acompañando a Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, acompañado por Leandro Parisi, que está también encargado acá del polideportivo de Hurlingham. Bueno, acá está justo hablando con los bomberos. Van a hacer una actividad con los bomberos de Hurlingham. Seguramente tirando agua en la pista. Ahí se, hay un montón de chicos ahí, miren por todos lados. Muy bueno está esto como siempre. Muchos chicos, mucho grupo. Bueno, Juan está arriba del camión de, de los bomberos. Ahora van a venir al centro de la, de la pista... Por eso los chicos van a lo que es el medio de la pista... en todo lo que hay. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. piden agua y a nosotros también me parece que no van a mojar, ¿eh? Ahí empezaron a mojar. Esto es la fiesta del agua. Muy buena, muy buena.